en cuenta el Día de los Padres aquí en República Dominicana? No, no, para nada, para nada. ¿Ni un regalito? No, no hay nada. Hay ¿Y ese nada. afán como como el Día de la Madre? Como que no está. No, no, claro que no. Eso no, eso no se cuenta. nada de sorpresa que lo van a hacer porque nadie dice nada? Quiera Dios que sea de sorpresa. <risa> ¿El Día de los Padres se toma en cuenta en este país? No. ¿Por qué? Madre, el de la Madre sí. ¿Pues de los Padres no? No. ¿Y un regalito te dan? No. Yo no soy padre que lo que me van a dar ni tú ves a los vecinos que son padres ni nada de no nada. que el hombre trabaja lo que somos un perro aquí en República Dominicana. Aquí nada más vale, aquí nada más vale la madre. ¿Los padres? No, no los padres no. En este país. Está medio lento, pero la gente después sale en medio a... Hacer su regalito. A, a darle su cosita. Su papá y que la tenga vivo. Que lo tenga vivo. ¿Se toma en cuenta el día de los padres aquí en este país? Jesús santísimo. No. No se tome en cuenta Para nada, manito hey, dime, me regalado una. ¿Ay, ¿Qué regalado? me van a regalar a mí? Un poivito, si acaso <ríe> ¿Cree usted que se toma en cuenta el día de los padres? Claro, cuando vienen ahí se lo cogen de sorpresa y lo sorprenden a todos los padres ¿Te han sorprendido a ti? Todavía yo no soy padre ¿No eres padre? No Pero ¿No se tome en cuenta, verdad? ¿no? ¿Tú crees que sí? No se toma en cuenta, no Gracias ¿Se toma en cuenta el día de los padres? Sí ¿Me han sorprendido a ti un regalito? Todavía no. ¿Tú crees que lo celebren el domingo y Día de los Padres? Tal está ahí. Está ahí bien. ¿Usted cree que se tome en cuenta el Día de los Padres ahora? Muy difícil. Muy difícil, vea. Muy difícil. ¿No se ha tomado todo otro tiempo? Nunca lo han tomado. ¿O la Día de los Padres? No, no, también no. ¿Eh? Que yo no el sea, Día de que los Padres. Que yo no sé, yo no soy padre. Pero tú no soy padre tu papá, el Día de los Padres. ¿Eh? El Día de los Padres, ¿se toma en cuenta que es República Dominicana? ¿Eh? ¿Se toma en cuenta el Día de los Padres? Ay, yo no sé, neta. ¿Por qué tú sabes tú eres papá? Yo soy papá, sí. Se ¿No tú te das tu regalito, Domingo? A veces. ¿A veces? El domingo, prepárate. No vas a regalar nada. ¿Se toma en cuenta el Día de los Padres en República Dominicana? Nadie lo quiere a los padres. ¿Que no lo quiere nadie? Papá, ¿a usted no le regalan nada? No, los padres no, no, no somos beneficiables. Si fuera la mamá, estuviera lleno. A la mamá sí. A la mamá es que sí, quiere. Pero no, los papás no. los papás no. no, ¿Se toma en cuenta el Día de los Padres en República Dominicana? Bueno... Según cuando, porque esto siempre se ha usado, siempre hasta el día de los padres, pero lo que pasa en un entendimiento, hay muchos que no reconocen lo que es el día del padre, te oye. Lo que es el día del padre, el conocimiento que yo tengo es que el día del padre es el día del Señor, te oye, el día de la, de la madre. Ah, que el día de la madre con regalitos y cosas, no es porque la, el día de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos lo cojamos creyendo que dándonos una franelita, un paisito de media, ya ese es el día del Padre. No, para mí el día más sagrado es el día de, de, del Padre. Muchas gracias. El día del Señor. Estamos a las órdenes. ¿Se toma en cuenta el día de los padres aquí en República Dominicana? <risa> ¿Qué no? No. No me No. ¿Estamos pobres? Yo no soy padre. ¿Y sí, papá tuyo? No me regalas nada. No, me el Día de los Padres? No, la, may la mayoría de, de las mujeres casi no se mienta a los padres porque eso lo dejamos atrás. El Día de la Madre sí lo mienta. el Día de la Madre, el Día de la Madre. Con la madre también, los padres son padres, tú me entiendes, porque nosotros también hay que dar sus regalitos no, no, no, no se nos regalito también. Porque, mira, yo tengo a mi hijo, yo trabajo, tú me entiendes, yo también Yo también me preocupo por él, tú me entiendes, eso la leche la usted. lleva, verdad? Claro, yo he invertido ya en miles de millones, millones, ah, no, millones. un no, solares, pero yo siempre lo quiero, mi hijo, y quiero tener más hijos. Ya usted ¿Un sabe, llamado a esa madre que no quiere celebrar el día de los padres. Hay muchas más madres que no quieren celebrar el Día de, de los Padres también, que lo celebre el Día de los Padres claro, también. Nosotros, nosotros somos papás también. De verdad, adiós. Eh. Reportando para los osobrosos, Néstor Flow, el Día de los Padres. Seguimos con Angel Lizardo. Gracias, Néstor Flow. Nos encontramos aquí en el centro de la ciudad de San Francisco de Macorís, donde vamos a conversar con algunas personas, a ver qué opinan del movimiento del Día de los Padres. Eh. Vamos allá, vamos a ver. Yero, buenas tardes, ¿cómo ve usted el movimiento para el Día de los Padres esta, este fin de semana? <risa> yo no movimiento casi, no se ve nada. No se ve nada, no se, está, no se está hablando ni de eso. No se habla de eso casi. No, no, yo no veo movimiento de los padres, que nosotros los padres no nos llevan en cuenta a nadie. ¿Usted cree que no, nadie lo lleva en cuenta? Mm -mm. ¿Y por qué será? No sé. <risa> Buena pregunta. <risa> Gracias, señor. No, no. El movimiento para el Día de los Padres este fin de semana, ¿cómo usted lo ve? ¿Eh? Bueno. Lento, lento. ¿Lento? ¿Por qué lento? Será por la situación de la economía. ¿La economía? Claro. Pero el Día de la Madre fue bueno. Ah, pero ¿está que es lo mismo? ¿Eh? No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Ah, pues ¿sabes que la. que siempre los hijos se preocupan más por los... por la madre que por el padre mayormente. O sea, que nadie está pendiente a los padres. Ellos sí, pero no es no, no igual. No es igual, el movimiento no es igual. No es igual. Gracias. Caballero, ¿cómo usted ve el movimiento para el Día de los Padres de fin de semana? Bueno, lo veo flojo. ¿Por qué? Porque ahí hay papá no es el millón, ahí es mamá nomás. más. ¿Cómo así? ¿No se vive el Día del, pa del Padre? ¿Nadie, ¿Nadie lo tiene pendiente? Parece que no. ¿Por qué, usted cree? Porque somos los burros. ¿O ¿Cómo así los como, burros? Somos los burros, <risas> que nada más andamos trabajando y caigando. <risas> ¿Y, nadie, ¿Y nadie le celebra a eh, No celebra, alguno. ¡Qué lío! A, a mí me celebran. ¿A usted? Lo, ay, ¿Por qué se está quejando entonces? No, pero los demás llegan que celebren también. <risas> <risas> ¡Gracias! Caballero, ¿cómo usted ve el movimiento del Día de los Padres para este fin de semana? Este año será un poco tímido por la, por la cuestión de, de la pandemia, pero ello aparece algo, algo aparece, aunque sea un lito por ahí, hacemos por ahí y le llamamos algo a papá. ¿Pero el Día de la Madre se celebró normal? Claro que sí, pero es que la gente no lo toma tan en cuenta como el de la madre, pero algo se le lleva el viejo. ¿Por qué usted cree que no le toma en cuenta a los padres? Yo no padre? entiendo, eso es de prohibida, que, no, que a, los, a los padres no lo toman tanto de, de, de cuenta, pero este año vamos a ver... ¿Te espera regalo? Eso? Claro que sí, y hay viejo mío a regalarle a que si una milonga. A que a milonga. Yeah. <risa> Suerte. El día de los padres. Ya yo le pregunté, día de, ¿cómo te ve el movimiento del día de los padres? ¿No está de nada este, este año? El día de los padres. Es muy. <risa> Gracias. ¿Cómo te ve el movimiento del día <risa> de los padres este fin de semana? Bueno, hermano, esto está lento. ¿Está esto, lento? No, esto no sale. Si fui a su vida de la madre, sí, pero los padres. ¿Por qué usted cree que pasa eso? Ah, que no hay dinero, no hay circulante. Gracias, sigue adelante. ¿Cómo usted ve el Día de los Padres para este fin de semana? No, no, yo no, yo ni me acordaba de eso. ¿Usted no sabía que había el Día de los Padres? ¿Por, ¿Por, por no. qué usted cree, por qué usted cree? No, que no veo nada, no, no, se, no se muestra nada, ya eso no se habla de eso, nada. <risa> sigue adelante. payero. ¿cómo usted ve el Día de los Padres para este fin de semana? Frío, frío. ¿Por qué? Mañana. Usted sabe que para los padres nunca dicen nada, si no es para la madre. Si no es para nada más la madre es Sí, sí, claro que sí. ¿Y por qué usted cree que es eso? Porque siempre ha sido así. Sí. Gracias. Dama, ¿cómo usted ve el movimiento del Día de los Padres? Bueno, yo lo veo lento, pero yo tengo un audio aquí de, de un tío ah. mío que anda llorando porque no ha escuchado nada. Póngalo ahí para ver, ¿qué es lo que dice el tío. Dice Misiones Padres, Día de Padres, Jesús Santísimo. Es el domingo ya, Día de Padres, ni se menciona ahí. ¿eh? Ni por pues la noticia lo oigo ¿no? Bueno, oye todos los embustes por la noticia de por de padre ni se menciona. Hasta la me, lágrima se me sale. De saber que ni el Día de Padres mencionan a Bueno, ahí está la gente, ahí están los padres llorando, mi gente. Vamos allá. Movimiento para el Día de los Padres este fin de semana. Ay, ay, ay, ay, más feo que yo. ¿Por qué? ¿Cómo así? Por lo feo que está. Poco dinero. Hay poco dinero, no se toman en cuenta los padres. No, no, no. Usted sabe que hasta los tiempos están difíciles. ¿Por qué usted cree? Ajá. Siempre está difícil así. Tenemos mala suerte los padres para eso. Gracias, gracias. Caballero, ¿cómo usted ve el movimiento del Día de los Padres para este fin de semana? El, el movimiento del Día de los Padres, eh, ustedes son testigos de que nunca ha sido para nosotros los padres una gran cosa. Eh, no se ve nada, lo que se ve todos los años. Porque nosotros nunca se nos ha tomado en cuenta. ¿Por qué usted cree? No, porque muchísimos, muchísimos, muchísimos inconvenientes, muchísimos factores se unen para que esto sea de esta manera. Se de esta manera, el papá no se toma en cuenta. No en se toma día. en cuenta para nada, para nada se toma en cuenta. Eso no debiera de ser así, no debiera de ser así. Gracias. Bien, mi gente, ahí escucharon algunos de los padres, Uno dicen que no son tomados en cuenta y otros dicen que la cosa está muy lenta, señores. Así es, Angel y Saldo reportando para los Pa. I'm just